Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, pues comenzamos un poquito con, con la materia. Lo primero vamos a hablar de Gravity Bikes como, o, o de motos en contraposición a las goitiberas eh, o coches, coches de inercia o coches de, de motor. Una pregunta que parece muy sencilla. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un coche y una moto? Más de uno diréis, joder, vaya pregunta que se ha marcado este. Qué tontería, la, las ruedas. El coche tiene cuatro ruedas y la moto tiene dos. Pues no es esa la diferencia. Eh, imaginemos dos vehículos de tres ruedas, por ejemplo. Eh, una Goitibera G1, que tiene un eje trasero de coche y un eje delantero de moto, ¿vale? que giras el manillar y tuerces la rueda delantera. Y eh, un scooter de estos que hacen ahora de tres ruedas, de estos que van por la ciudad, que tienen la, la, la horquilla delantera tiene dos ruedas en vez de una. Los dos tienen tres ruedas. Eh, ¿Cuál es un coche cuál se comporta como un coche y cuál se comporta como una moto? ...no es tan evidente... Eh, ...un quad... ...tiene cuatro ruedas... ...se conduce con un manillar... ...¿es un coche o es una moto? ...un sidecar... ...una moto con sidecar... ...es una moto con un manillar... ...al cual se le añade un carrito en un lado... ...¿es un coche o es una moto? ...desde el punto de vista de dinámica y de comportamiento... ...una moto de estas de plástico de los niños... ...una moto de moltó... ...de estas de correpasillos... ...que van los niños por los parques... El niño va conduciendo y va con su manillar y girando. ¿Eso es un coche o es una moto desde el punto de vista de comportamiento? Tiene dos ruedas. ¿Veis que no es tan sencillo? Que efectivamente el número de ruedas no tiene mucho que ver. Eh, eh, los coches serían el coche, eh, el quad es un coche. Eh, una goitibera G1 es un coche. Tiene dos ruedas detrás y una delantera adelante. Una moto de molto de niño es un coche. Aunque solo tenga dos, dos ruedas, se comporta como un coche y la moto está la bicicleta normal, los scooters estos de tres ruedas también son motos, eh, el Sidecar también sería un coche, o sea que en realidad vemos que muchos pertenecen a la familia de los coches. No sé si habéis dado, os habéis dado cuenta ya de la diferencia. La diferencia es el sistema de giro. Los coches giran porque habitualmente el eje delantero eh, dispone de un sistema de dirección que lo que hace es desviar la dirección de la rueda delantera respecto a la trasera, o las delanteras respecto a las traseras, de tal manera que introducimos un ángulo de deriva que genera una fuerza lateral que hace que el coche gire. ¿vale? Eh, una moto mmm, lo que la caracteriza es que gira por un sistema de inclinación. Cuando tú tumbas con una moto, la moto gira. Porque sus neumáticos tienen un perfil redondeado que les permite que cuando inclines la moto o la bicicleta, la bicicleta gire. En el capítulo siguiente lo veremos con más detalle. Pero veis que no es tan evidente, el número de ruedas en realidad no tiene demasiado que ver. La moto de Molto de los niños no es una moto, no es una bici. ¿Por qué? Porque las ruedas son tan anchas y son de perfil plano que no se puede inclinar. En realidad tuerces como un coche. Da lo mismo que tenga dos ruedas que que tuviera cuatro muy juntitas. En realidad es el mismo efecto, no deja de ser un coche. Con lo cual, la gran diferencia es el sistema de giro. Cualquier vehículo cuyo sistema de giro sea similar al de un coche, es decir, que las ruedas delanteras, una o varias, giren respecto a las traseras e introduzcamos un ángulo de deriva, se comporta como un coche y se puede aplicar todos los capítulos de dinámica que hemos visto antes. Y todo vehículo que tuerza porque sus ruedas de perfil redondeado permiten inclinar al vehículo y tomar una curva, se comportará como una moto y entra dentro de estos capítulos dedicados a la dinámica de las motos o de las, o de las bicicletas. Un último ejemplo, a ver si hemos comprendido. Comparemos un monopatín y unos patines en línea. Un monopatín transmitir un giro al eje, en este caso a los dos ejes, al delantero y al trasero, y gira como un coche. Las ruedas de un monopatín son planas. Unos patines en línea, cuando tú te inclinas, las ruedas del patín en línea tienen un perfil redondeado, con lo cual te permiten girar. El patín sería de la familia de las motos, el monopatín de la familia de los coches.